Bienvenido, trader. Bienvenido, bienvenido. Vamos a empezar con esta sala en vivo. Obviamente, todavía no abro los cupos. Te quiero dar unos adelantos. Te quiero ver cómo yo veo el mercado. Te quiero dar oportunidades de negocio. Presten mucha atención porque solo voy a abrir cupos a los que están aquí dentro de Telegram. Igualmente, solo van a tener acceso a los que quieran estos análisis dentro de aquí de Telegram. Porque quiero mostrarles que si sí es posible tanta teoría que tenemos cierto en la cabeza pero al momento de la práctica nos equivocamos y esa es el mayor la mayor complejidad por eso yo te voy a ayudar solo se opera cuando está alineado el mercado por ejemplo miren estas zonas de aquí esta zona de aquí son como por uno dos tres cuatro días donde no se debió haber operado el SP500 es aquí cuando ya se empieza a ver la liberación del precio y aquí es donde se encuentra la rentabilidad por eso para ser un trader rentable hay que ser muy disciplinado, hay que tener un plan de trading todo lo que el 80% o el 85% de traders no siguen hoy en día. Y posiblemente es porque se dejan llevar por pues, sus emociones, quieren ganar todos los días, quieren participar todos los días en, en el mercado. Y eso no debería de ser así. Hay que participar cuando el mercado nos está dando una tendencia, cuando nos está mostrando que podemos hacer buen dinero y que se está liberando el mercado. Entonces podemos ver esta zona que está saliendo de aquí. Aquí tenemos unos soportes y resistencias dinámicos. Obviamente yo estaba esperando esto que ustedes ven acá Pero no se realizó, igualmente lo sigo esperando Ya lo seguiría esperando de pronto sobre esta zona de aquí Recuerden que el análisis de aquí solo lo tienen ustedes acceso A los que están dentro de Telegram, ninguna otra persona Igualmente a la sala de en en vivo cuando abra los cupos Todavía no los voy a abrir, estoy organizando todo con paciencia, lo importante es darle lo mejor a ustedes para que tengan resultados. ¿Cuántos llevan cuatro años? Esa es otra encuesta que voy a hacer. ¿Cuántos llevan cuatro años queriendo ser rentables? ¿Tres años queriendo ser rentables y no lo logran? Bueno, porque ya están cansados de teorías, de pagar tantas academias. Yo no he pagado ni cuatro academias, yo no he pagado tantas academias en mi vida, solo pagué una. Luego pagué una mentoría, que son dos, pero esta ya fue una mentoría, donde me hizo profundizar en los fractales. Ya y luego pagué una tercera que es la mentoría para las noticias que fueron los $2,000 mil dólares que le pagó un esta estadounidense gran mentor gran metodología listo entonces es importante no inviertan en más cursos cero cursos vamos al mercado vamos a ponerlo en práctica en el mercado vamos a ver si funciona esa teoría ese es el propósito de la sala en vivo que ustedes se den cuenta que si sí funciona si ustedes tienen el estado psicológico suficiente, tienen la mentalidad suficiente, aléjense de las personas que le dicen que esto es imposible, aléjense bien sean familiares, lo que sean, no lo escuchen, porque ellos están limitados en su cabeza, viviendo como viven, y bueno, si tú quieres escuchar a una persona, mira el tipo de vida que vive. Si no tienen salud, ¿cómo te van a hablar de salud? Si se alimentan mal, ¿cómo te, habla, te van a hablar de buena alimentación? Es imposible, trader. Uno hace lo que practica Si uno no lo practica Está hablando pura popó como, dicen, como decimos aquí en Colombia Estás hablando pura mierda Estás diciendo mentiras ¿Listo? Entonces, miren lo fácil que es Mensual Miren aquí, viene saliendo de esta zona de aquí Esta zona importante de aquí Y posiblemente llegue el mercado hasta aquí ¿Cuánto va a llegar? De pronto todo este mes suba hasta aquí. Ese es el propósito principal. Entonces, si yo me voy a H4, puedo ver los soportes y resistencias dinámicos. Esto tendría que retroceder ahorita por un día, por lo menos. No creo que siga subiendo, tiene que retroceder. Y luego aquí iríamos a la compra. Luego ahí ya buscamos el Day Trading, que es en H1. Todo va en confluencia, todo funciona en confluencia. El mercado se tiene que alinear. Sí, se tiene que alinear. Otros te dicen que no, que el mercado no se tiene que alinear, que lo haga simple. Aléjense de esas personas que por eso es que pierden tanto, por eso es que meten tantos trades, porque no son pacientes. Quieren ganar en todo momento o quieren participar. Esta es la zona de precio a la que yo la estaría esperando. Es súper sencillo. Si yo me voy aquí a semanal, podemos ver la zona semanal de donde está saliendo. Hermoso trade, hermoso trade Obviamente ya está tomando decisión Hay que esperar a que el mercado Nos muestre esa decisión de precio Y cuando ya haya una decisión de precio Ahí sí buscamos la entrada Voy a marcar esta zona de aquí Cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer saber Aquí abajo les voy a dar el WhatsApp Para que se comuniquen conmigo directamente Y empezamos a ver en qué tipo de mentalidad te encuentras Qué problemas tienes Mi intención es acercarme a ti acercarme a ti, saber qué tipo de persona eres, cómo piensas, no vendente, venderte un curso y olvidarme de ti, no, acercarme a ti, estar cerca de ti entonces les voy a dejar aquí el WhatsApp porque estoy súper emocionado, quiero ayudarlos a que sean rentables, ya, pero hay que ser muy pacientes, o sea, si yo tengo el 14% ahorita rentable como les mostré, ¿por qué voy a meter un poquito de ese 14%? porque solo voy a participar con el 4% no voy a participar con todo el 14%, ¿ok? Me tengo, tengo que cuidar mi cuenta, tengo que cuidar mis ganancias. ¿Por qué yo voy a meter ese 4% que voy a coger de este 14% en, cual, en cualquier trade? No, no, no, no, no, no. no. Como ustedes se dieron cuenta, tiene que ser calidad de trades. Ustedes se dieron cuenta qué tipo de operaciones es las que yo busco. Operaciones exponenciales. Además, las noticias todavía no han dado. Se dan el día martes. Entonces hay que esperar a que el mercado haga lo que tenga que hacer y luego sí participar, que nos muestra esa decisión de precio y luego si sí participar. Entonces bien aquí, se volvería y boom, nos vamos para arriba. Simple, sencillo, ¿dónde está saliendo? Zona mensual, una zona total de acumulación después de que los mercados cayeron ¿Cayeron cuánto? Esto es importante. Esto es economía porque yo también voy a comprar acciones a largo plazo. Por eso me gusta hacer trading a corto plazo para luego tener capital y meterlo a largo plazo. O sea, inversiones a largo plazo. ha caído según el meta el, el MetaTrader, no, sino el TradingView, un 26%. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las zonas que estaríamos trabajando? Toda esta zona de aquí toda esta zona de aquí es donde efectivamente vemos las velas cómo manipulan de arriba abajo en el precio. Cada vela es mensual. Pero bueno, eso lo vas entendiendo en la sala de trading. ¿Listo? Quiero regalarles esta proyección. Por favor, profundicen. Dudas o preguntas me dejan saber aquí en WhatsApp. Contan, con, se contactan conmigo. Yo les doy asesoría. Miramos en qué nivel te encuentras. Qué problemas tienes emocionales. Qué ha pasado con tu trading. Ahí vamos a hablar cercanamente. Listo, traders, este era el análisis que le quería regalar, mira la noticia, o hay noticias, hay noticias toda esta semana, increíble, o sea, eso quiere decir que se va a mover fuerte el mercado, posiblemente hacia arriba, como les digo, posiblemente hasta acá, y bueno, vamos a darle, obviamente va a tener que hacer sus retracciones de días, ¿no? Que no se te olvide eso, para luego seguir subiendo, porque no puede seguir subiendo derecho. Un gran abrazo, trader y nos vemos ahí en Whatsapp.